A nombre de los trabajadores y del campesinado de nuestro país, Colombia, un caluroso saludo y agradecer por esta posibilidad que tenemos en este importante evento y en esta importante reunión organizada por la Federación Sindical Mundial de explicar muy brevemente la situación que viven los trabajadores y que vive el pueblo colombiano producto de las políticas que se vienen aplicando por parte del de régimen dominante por parte de los patronos y por parte también de el gran poder del capital transnacional que llega a nuestro país con la idea de inversionismo que en la práctica son eh, falsos dilemas Colombia ha sido un régimen histórico que se ha basado en la violencia contra los trabajadores, contra el pueblo contra las mayorías populares que se han opuesto también históricamente al régimen de explotación, al régimen de su fruto de la propiedad especulativa de la tierra en el país y a la imposición e intromisión del de imperialismo norteamericano principalmente, aunque ahora también... La, eh, el gran capital europeo también está entrando nuevamente con mucha fuerza en nuestro país y este régimen de violencia eh, hoy sigue intacto y es la base donde hoy se mantiene el poder es la base de los gobiernos que pasan, porque estamos en por el apoyo, estado colombiano, que necesitamos la solidaridad para que esa paz efectivamente pueda ser con transformaciones y con justicia social. Entonces, compañeros y compañeras, agradecerles eh, este gesto que han tenido en solidaridad con nuestro pueblo y con nuestros trabajadores. Muchas gracias. Sí, sí. Ay, de en primer lugar, felicitar a las organizaciones sindicales que han decidido su ingreso ya a la Federación Sindical Mundial. Eso demuestra pues, el carácter que va tomando el nuevo sindicalismo en el mundo. Ir buscando los caminos más precisos, más adecuados en la conciencia de clase y en la conciencia revolucionaria para seguir siendo un tal importante en el desarrollo de nuestros pueblos. Solidarizarnos también, esta solidaridad es mutua con los compañeros que constantemente, los compañeros de los sindicatos, de los pueblos que luchan por su libertad y que constantemente somos de una u otra manera amenazados por el imperialismo en sus diferentes manifestaciones. En el caso de Venezuela, Colombia, Nicaragua, Bolivia, gobiernos democráticos que avanzan en la construcción de nuevos sueños y que es importante la presencia mismo del de movimiento sindical pues eh, estando de acuerdo con el plan de acción que aquí el compañero Mabrico se ha manifestado pues nosotros como Confederación de Trabajadores del Ecuador apoyamos más que nadie ir impulsando estas acciones que nos permitan al sindicalismo de clase al sindicalismo revolucionario, avanzar en la construcción y sobre todo lo que es más, ir fortaleciendo en todos los cinco y continentes con el apoyo de los gobiernos general. al servicio del capital, detrás de ellos el dominio imperialista. Así tenemos que mirar un poco la historia para entender lo que ocurre en, nuestro, en Colombia, lo que, ocurre, lo que está ocurriendo en Colombia lo ha, ha ocurrido en los demás países de nuestra América. Tuvimos la tragedia en Argentina, sufrieron en Bolivia, en mi país en Perú, en Centroamérica, es decir, no se salvaron ninguno de nuestros países, el dominio de la clase dominante, pero con la violencia. Por lo tanto, como quiera, el tiempo nos gana, solamente quiero como Federación Sindical Mundial que lo sentimos, agradeciéndole a este equipo, la Asociación Internacional de Lucha por la Paz con Colombia y el Mundo, que desde hace 10 años vienen contribuyendo a la difusión, suministrando información a nuestra federación y a las demás organizaciones. Igual el equipo de la Federación Sindical Mundial que actúa en los sindicatos afiliados la FCM en Colombia, quienes suministran y libran grandes acciones de lucha. El día 28, maio, fizemos uma reunião e aprovamos um plano de ação em sintonia com o aprovado pela FSM. Nesse sentido, nós aprovamos no dia 8 de julho, reuniremos as centrais sindicais filiadas e amigas da FSM para organizar o dia 3 de outubro, nos principais estados do Brasil. Aprovamos também a participação, através de uma delegação brasileira, nesse importante encontro antiimperialista que iremos realizar através da COB, da FSM, na Bolívia. Queremos também reforçar, pelo que o secretário-geral Mavrides apresentou aprovado, Of Colombia, and that a mandate is given that if, after so, at, at a given time, nothing, I mean, the change we're expecting in Colombia does not happen, we will mobilize, if at least, the Latin American countries to go against any goods that come from Colombia, to work against the government of Colombia. I am moving this motion with la expectation that the House is ¿Se ha aceptado? De los nuevos mandos del sector administración, de la dicho. Y por otra parte a través de las formaciones sindicales que se organizan, por ejemplo, con la CTRA, con Túrens, es necesario y fundamental que un trabajo se pueda llevar una buena formación formaciones sindicales. Pero podemos decir que hoy son las organizaciones miembros de la CSIC que benefician. لذلك، أعتقد أن هذا أمر يجب أن في أمر ضروري جداً. أنا أعتقد أن نظراً أنه وقعت صعنا نحن كممثلين عمان وقعت صعنا على la central بوليواليادة socialista y trabajadoras y trabajadoras de Venezuela, central mayoritaria donde están 17 federaciones ocho sindicatos nacionales 23 entidades es un honor hoy estar acá ahora en el consejo de abril de ...a las delegaciones pertenecientes a la histórica Federación Sindical Mundial de ...con ocasión del encuentro de la campaña por la libertad de las y los prisioneros políticos colombianos. Yo te nombro libertad, que se da en el marco de la 103 Conferencia Anual de la OIT que se realiza en Ginebra. Están los trabajadores de la Federación Sindical Mundial participando en la campaña por la libertad del compañero Uber Ballesteros... ...miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores vicepresidente de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria Fensuado y miembro de la Junta Patriótica Nacional de Marcha Patriótica y por los más de 9.500 prisioneros y prisioneras políticos porque en Colombia está proscrito de facto, es criminalizado y reprimido el derecho a la lucha sindical porque está prohibido disentir del régimen político y porque son perseguidos con fiereza quienes defienden los derechos de los trabajadores. A causa de la violencia estatal y de la aplicación del neoliberalismo, tan solo el 4.5% de los trabajadores son parte de sindicatos, siendo la cifra más baja de Sudamérica. El otro 95.5% de los trabajadores no tiene derecho a la asociación porque están precarizados, tercerizados o en condiciones de servidumbre. El 68% de los trabajadores está en el sector informal y devengan menos de un salario mínimo vital. Aún más... Colombia, con la cifra más baja de sindicalización, es el país en el que más asesinan sindicalistas en el mundo. Según informe de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, entre abril de 2011 y febrero del 2014 han sido asesinados 73 sindicalistas. Se han registrado 6 desapariciones forzadas y 953 amenazas de muerte y desde 1970 a la fecha, el 95% de los casos de asesinatos, desapariciones y amenazas están en la impunidad. Estas cifras no recogen las acciones de violencia en contra de los trabajadores que no están sindicalizados, que son la mayoría, y que de igual manera sufren la persecución del Estado, producto de las reclamaciones por trabajo digno y regularización de la actividad laboral. Por ejemplo, en el Paro Nacional Agrario y Popular de 2013, fueron asesinados 21 trabajadores agrícolas, fueron mutilados por armas con, eh, con armas convencionales de la Fuerza Pública, 215 trabajadores agrícolas y fueron encarcelados 600. Tal violencia y sus nefastas consecuencias son las condiciones impuestas por el capital y por las clases dominantes en la lucha inclaudicable de los trabajadores. Son décadas de resistencia y de organización que han sobrepasado la espiral de crímenes y de los ataques por acallar a los trabajadores. Han logrado, eso sí, que muchos antiguos sindicalistas estén hoy de su lado, como el vicepresidente Angelino Garzón, expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores y hoy representante de los sectores más atrasados de la clase política colombiana. Sin embargo, y bajo estas condiciones, el pueblo colombiano está en las calles, construyendo organización social y popular para constituirse en alternativa de los trabajadores y trabajadoras. No hemos cesado ni un segundo de trabajar por reconstruir el entramado organizativo de las comunidades y de los trabajadores y trabajadoras. Y somos parte de la vanguardia colectiva que propugna por justicia social, por soberanía y por democracia real, entendiendo que debemos trascender el modelo capitalista y sus formas de dominación para lograrlo. Ni el encierro, ni el exilio, ni la muerte serán suficientes para acallar a nuestro pueblo. Máxime cuando sentimos el abrazo solidario de los trabajadores del mundo, cuando sabemos que en ningún rincón se ha, tenido, se ha detenido la lucha por superar dialécticamente al capital, poniendo al trabajo como centro de poder para que acabe con tales injusticias e inequidades. Desde la cárcel, Uber Barriesteros nos dice... Hoy, a pesar de las circunstancias, no me siento ni derrotado ni relevado de mis responsabilidades como luchador social y político del movimiento popular en Colombia, en América Latina y el mundo. Todo lo contrario, hoy tengo una responsabilidad que se suma a las que he tenido y es la de luchar ahora por los presos políticos y todos los encarcelados de este país, siendo uno de ellos. Desde esta, mi nueva trinchera de lucha, Trabajaré día y noche por los campesinos, los indígenas, las negritudes, los trabajadores de todos los sectores populares, aún en medio de las condiciones en que me encuentro, situación a la que he llegado, no por corrupto, no por traidor a mi clase y a mi pueblo, sino por todo lo contrario, por obrar conforme a mis principios y convicciones. Y envía un saludo a todos los militantes de la libertad para que sigamos trabajando incansablemente <coughs> por conseguir nuestros objetivos. Comillas. Agradezco a todas y a todos, a las organizaciones campesinas, indígenas, de negritudes, a la CUP, a las organizaciones internacionales, a los amigos y amigas, a quienes de una u otra manera han mostrado su indignación. Por...